Pues fundamentalmente para definirlo de forma breve, es, eh, nos gusta decir que es eh, Google para innovación, me explico. Es Google para los datos que tienen que ver con innovación e investigación y más demás sí. Es una herramienta de inteligencia de negocio y lo que hacemos es ayudar a empresas a entender mejor eh, tecnologías y mercados emergentes. Y no solo eso, la estructuración de datos y la visualización de datos de nuevas tecnologías, sino qué key players están detrás de esos nuevas tecnologías, como puede ser Internet of Things, ciberseguridad, realidad virtual, temas en los que empresas como Repsol, BMW, Aguas de Barcelona, eh, no necesariamente son expertos o tienen el expertise in-house, y tienen que hacer un mapeado tecnológico y entender eh, quiénes son las eh, pequeñas empresas y los grupos que son punteros en esas áreas. Fundamentalmente a día de hoy estamos trabajando con eh, medianas y grandes empresas, como algunas de las que he mencionado, eh, en electrónica de consumo Jabil, una empresa americana, en automoción Favorecia, varias empresas más. Eh, fundamentalmente nos utilizan eh, a nivel de inteligencia competitiva para entender qué es lo que están haciendo sus competidores y sobre todo para identificación de partners. Yo creo que es, nos utilizan más en un sentido positivo de, de identificar nuevos partners y de ver qué grupos de investigación o qué pequeñas empresas eh, pueden ser eh, muy interesantes eh, tener acuerdos con ellas y un poco el público al que queremos llegar que son las otras startups y las otras pymes e eh, incluso institutos de investigación eh, sobre todo en la parte de ayudarles con análisis del estado del arte y también identificación de players a día de hoy parte de ese trabajo lo hacemos eh, semiautomático automático en la parte manual que las grandes empresas se pueden permitir pagar pero que las pymes eh, no. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir tiempos y reducir costes para poder llegar a un mayor mercado. Es lo que, lo que estamos haciendo. ¿Qué, ¿Qué significamos dentro de la comunidad Open Data en, en Europa? Pues eh, hombre yo creo que somos un, un jugador más y creo que lo que nos hace un poco peculiares es que ponemos en valor un tipo de dato que creo que es eh, que tiene un componente social muy importante que es que puede hacer avanzar la ciencia de forma más rápida y que puede ayudar a empresas a tener más visibilidad y a conectar más fácilmente con otras. Al final lo que ayudamos es a, a empresas a no reinventar la rueda y tener un buen mapa de quién hace qué antes de meterse en un tópico de lanzar un nuevo producto. justamente el, los retos a corto medio plazo pues es el desarrollo de algunas de las funcionalidades de la plataforma como poder trabajar con datos desestructurados con PDFs con presentaciones internas de empresas y el alcanzar un modelo de negocio sostenible eh, a día de hoy somos sostenibles pero somos una pequeña empresa y para llegar a hacer algunas de las cosas que queremos necesitamos más tamaño y más recursos y Parte de, las, eh, de los proyectos que hacemos con estas empresas que mencionaba eh, son eh, proyectos one-off, es decir, eh, los hacemos una vez y lo que queremos es mantener una relación con ellos y poder aportar valor continuamente, no en proyectos eh, únicos, en proyectos individuales. Ese es un poco el desafío a, a corto medio plazo. El poder automatizar completamente unos procesos que nos llevan hoy en día a tener que hacerlo por proyecto y que creemos que podemos llegar a hacerlo eh, continuamente. El aportar esa inteligencia competitiva, esa inteligencia de negocio de manera continua. Que a la empresa le, le sea fácil vigilar y entender eh, de forma continua quién está entrando en, en, eh, en mercados o en verticales tecnológicas que a ellos le interesan. Es una, una mención, es un orgullo que, que el, eh, las eh, organizaciones públicas nos reconozcan el trabajo que estamos haciendo, que nos ha llegado eh, sangre, sudor y lágrimas eh, al llegar hasta aquí. Y también al final nos da un sello de calidad, entre comillas, para eh, cuando vamos a hablar con clientes, el, me, me preguntabas antes por el público al que queremos llegar, parte de ese público son las propias organizaciones públicas. Por ejemplo... En Compra Pública Innovadora estamos ofreciendo servicios eh, para consulta mercado, para poder hacer ese pre-screening de expertos o ese análisis de estado del arte, ya estamos haciendo cosas en Compra Pública Innovadora y los clientes son eh, agencias regionales y organismos públicos, así que el tener un, un premio como este, un, un galardón, pues te ayuda a, a que cuando golpeas en la puerta pues, sea un poco más fácil. <risa>